Hola, soy Belén, la jefa de estudios y la jefa del Departamento de Orientación. Os vengo a contar un poco en qué consiste el trabajo de las personas que formamos parte del Departamento de Orientación. Es un recurso especializado de carácter pedagógico puesto a disposición del centro con objeto de colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está compuesto por fisioterapeutas que trabajan tanto de forma individual como en pequeño grupo y su función es trabajar todo el movimiento de, del alumnado. También lo componen las logopedas, que son profesionales especializadas en lenguaje y comunicación. Trabajan tanto dentro del aula, en pequeño grupo o de forma individual. Y trabajamos fundamentalmente pues, la rehabilitación del implante y toda la lengua oral. Tenemos una doctora, que colabora pues en todas las audiometrías y todas las cuestiones médicas que referente al alumnado. Las trabajadoras sociales y las orientadoras trabajamos también con familias y con profesorado. Estamos en contacto permanente con equipos externos, equipos de la Comunidad de Madrid de motóricos, auditivos, la ONCE, todos aquellos profesionales que inciden de manera directa o indirecta con nuestros alumnos. También somos responsables de organizar la escuela de familias e intentamos dar respuesta a todas las necesidades que nos plantean las familias. Thank mm -hmm. you.